¿Alguna vez has pensado en la seguridad en Internet? Uh -uh. Tu vida digital es importante, por lo que creamos el nuevo Kaspersky. Este tipo siempre ha elegido la velocidad en lugar de la seguridad, pero ahora puede tener ambos. ¡Vaya! ¡Eso fue rápido! Uh, ¿Y tus hijos? Sí, también tienen vidas digitales. Y a veces llevan las cosas demasiado lejos. Hora de acostarse. Lo siento, niña. ¡Mamá! Uh, esta PC genial se merece la ciberseguridad más premiada. ¿No confías en los anuncios? Échale un vistazo. Cass Persky. Estoy esperando. Wow, te dije. Y cuando tus hijos estén listos para dar sus primeros pasos en internet, relájate, nos aseguraremos de que solo vean cosas buenas. ¿Va a jugar? Así que elijamos un visual. Muy bueno, pero prefiero algo más épico. Los mantendremos a salvo. Nada como un día con tu hijo. Espera allí, chico, no vayas. Oye, Marty, ¿te falta algo? No te preocupes, te ayudaremos. Ahí está. Cómo me gusta un final feliz. Hablando de feliz. Ah, lo siento. Nadie puede. Pero lo que puedes hacer es ver cualquier serie del mundo, donde quiera que estés. Quizás en Japón. Aunque no entiendas el idioma. Ups, me disculpo. Ah, y si tienes visitantes no deseados en tu Wi-Fi, vamos a advertirte. ¡Adiós! Casi siento pena por ellos, ¿no? Tu vida digital importa. Protégela con el nuevo Kaspersky. Como este tipo, él entendió.